Elena eh, goto bain parkamena eskatu ba mai honetan parekotasunik ez dagoelako baina bueno sorritzarres ba ba Mirenek gaur eztauka egunik honena deskatu dit mesedes bere ordez eh, aurkezpena egitea ongi etorria danok miesker hemen etorri eh, on izanagatik eta baskaldu askalduorko ba asalpentso ba, batzu bakarrik botako ditugu eh, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí a todas las personas que habéis venido de fuera a darnos vuestro, vuestro apoyo y, nuestro, y vuestro calor. Eh, os pido disculpas porque, pues miren, hoy no tiene, no tiene su mejor día y como sabemos que el feminismo nos ha enseñado a cuidarnos, pues me ha pedido que, que haga la presentación, así que las disculpas porque esta mesa en concreto pues, no sea del todo paritaria. Y bueno, simplemente creo que es el momento... Creo que es el momento de hacer el reconocimiento a Miren Gorrochategui y a todo ese magnífico equipo que tenemos, ese grupo parlamentario brutal que hace solo unos días ha conseguido que el Parlamento Vasco aprobara una ley de protección animal que no es tan maravillosa como querían, pero que es buena, que es buena. Bueno, pues vamos a arrancar... Vamos a arrancar este, este acto empezando en Euskal Herria y terminando en Euskal Herria, que somos así un poquito de poquito para adelante. Así que vamos a empezar desde Navarra. Nos viene, nos viene Rafa Saí Rozas, que, que es hiperconocido entre nosotros y que es una persona que está como directora general de, de justicia en el gobierno de Navarra. Sí que está como directora general de Justicia en el gobierno de Navarra, que la conocéis desde los orígenes de Podemos-Euskadi, que encarna lo mejor de los valores, de los principios y de la trayectoria de esta maravillosa organización, que nos viene desde Navarra a contarnos lo que es la experiencia de gobierno y a contarnos todas aquellas cosas increíbles que están haciendo, no solo en materia de justicia, no solo para tener una justicia que esté menos basada en el conflicto y más basada en los acuerdos, y sobre todo para ayudar a las personas inmigrantes con protocolos especiales, no le voy a no le voy a quitar digamos, el protagonismo. Lo que están haciendo es auténticamente increíble con Edu Santos, con, con él mismo. Y espero que nos cuente también ese acuerdo magnífico que han fraguado con el resto de organizaciones, con, con Izquierda Esquerra, con Bacharre, con, con Independientes, para presentarse conjuntamente en las próximas elecciones. Así que, ahorrera Rafa, Naidos ¿no Unión. Es que ricasco. Es que ricasco. la gunok.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 me ha pedido nuestra coordinadora general, Pego Alfaro que os mandara un, un abrazo para ella. Hubiera sido muy muy gustoso estar aquí, pero precisamente está en una presentación en, en Iruña de este acuerdo al que hacía referencia Robert. Estamos realmente contentas de no solamente de lo que se ha conseguido, ¿eh? de los términos en los que se ha articulado ese espacio que, que para llegar a todo nuestro público potencial y, y, y desarrollar todo el potencial transformador que tiene. No solamente se trata de qué consigue, sino que de cómo lo consigue cuál ha sido el proceso, porque es a través del proceso cómo se encarnan los valores que queremos transmitir a la gente. Y des, desde esa transmisión, cómo podemos transformar algo. Mientras no mostremos en nuestras formas de actuación una distinta manera de entender la política entre nosotras también y los procesos, no podremos ser ese factor de transformación de, a través de las políticas públicas. Por lo tanto, este es el mensaje que me ha pedido Bego que os, que os hiciera llegar. Y, y así, así lo hago. Eh, a la hora de contaros lo que estamos haciendo en nafarroa eh, no, no he querido eh, preparar una intervención diciéndoos eh, todas las cosas que estamos haciendo, sino qué reflexión nos suscita aquello que estamos haciendo de cara a los procesos que vemos en Euskal Herria y en todo el Estado. ¿eh? Y en este sentido, a partir de una experiencia encarnada en la gente que estamos dando lo mejor de, de nosotras mismas en el Gobierno, Quería hacer referencia a dos planteamientos que yo creo que de cara a nuestro potencial transformador eh, siempre nos encontramos en el camino y que yo creo que son falaces Y que creo que la experiencia, el, el, a, a través de, de nuestro día a día, de, de lo que hacemos con nuestros cuerpos, lo que hacemos con las ganas que ponemos en la gestión de lo público, se demuestran, se demuestran que, son, que son falacias. Uno es que Podemos no es una fuerza con capacidad de transformación desde el Estado. Esto es una fuerza política, esto es para transformar desde la institucionalidad del Estado. Y os lo dice alguien que nunca había estado en un partido político, que venía de los movimientos sociales, yo vengo de la insumisión, o sea, mi, mi, mi, mi, mi visión es libertaria, ¿no? Pero sabía que cuando entraba aquí era para que a través del Estado, del denostado Estado, fuéramos capaces de llevar adelante una distinta forma de entender la política. Y para eso hace falta ser capaces de gestionar bien y de gestionar no solamente aquello que parece más propio de cuando hablamos de Podemos, pues no sé, políticas sociales, eh, igualdad, eh, aquello que hace referencia a la atención de las personas más débiles y vulnerables en cuanto a asistencia. Esto es imprescindible. Esto es imprescindible, es una base esencial y además desde ahí se retroalimentan las políticas que se llegan y todo lo demás. Pero si os acordáis cuando Pedro Sánchez en los prolegómenos de, del acuerdo con Podemos decía yo, ni loco le daría nunca a Podemos, pues ni interior, ni justicia, ni asuntos exteriores, ni hacienda, ¿eh? el hardcore del Estado. ¿Mm? Como no tengamos la responsabilidad, la madurez y la capacidad para mostrarnos como buenos y buenas gestores de todos esos ámbitos, sabiendo las contradicciones que genera, no estaremos en condiciones, en los procesos, de demostrar que quien vota a Podemos está votando a una fuerza política con capacidad transformadora de lo real. Y creemos, por lo tanto, que esta experiencia que estamos llevando, o sea, nosotros estamos llevando justicia. No hay, no hay otro gobierno autonómico que está llevando justicia. O sea, nosotros estamos peleando con jueces, con fiscales, con que es gente veresi, o sea, no, no, es, no es, no, pero lo digo en el buen sentido, estamos acostumbrados a hablar de justicia en términos de poder, es el poder de la justicia, entonces, políticas de Podemos de la, de la justicia, pues a ver, la composición del Consejo General del Poder Judicial, que si la inmunidad del rey, que si los indultos del prusés, que si, vale, eso está muy bien, ¿eh? ahí hay que intervenir, eso es la justicia como poder, pero la justicia tiene otra dimensión, que es la justicia como servicio la justicia como servicio y como servicio público tiene que ver con la atención que das a las víctimas, tiene que ver con la atención que das a las familias que están en procesos de ruptura familiar y que requieren de buenos eh, informes psicosociales, de gente que les acoja, de gente que les ofrezca vías alternativas que no sean la, la típica de confrontación, que no genera más que una espiral de, de, de mal rollo que siempre termina mal. Tiene que ver con que atiendas desde las oficinas de víctimas a la gente que va a ser desahuciada para evitar los desahucios es decir, tenemos que estar con la pancarta. Nuestra coordinadora general viene de la PA. O sea, es, es la mayor luchadora en la calle con la pancarta. Pero ella hacía dictámenes que después yo, como director general, utilizaba para irme donde un juez y decirle, no puedes echar a esta persona. sabéis. Y eso lo haces cuando te ganas el respeto de gente que eh, es muy veresi, pero que puede trabajar... Desde el derecho o desde la, el trabajo social, desde la psicología, desde códigos a los que no podemos renunciar. Porque si renunciamos a estar presentes en esos espacios de poder, a hacerlos nuestros y a cambiarlos, a cambiar sus coordenadas desde los cuidados, desde el feminismo, desde la atención a las personas más débiles, estamos renunciando a un terreno que es nuestro y estamos renunciando a nuestra capacidad de transformación. Por eso, esta primera falacia yo creo que es esencial a la hora de ver para qué... Diablos, estamos en un gobierno que no es para estar, ¿eh? es para hacer las cosas y hacerlas de determinada manera. Y la otra, la otra falacia es la idea de que una cosa es gobernar y otra cosa es cuando estamos en la oposición, ojalá pudiéramos no estar gobernando para poder decir lo que realmente pensamos, pero ¿qué nos creemos? Que aquí no estamos para ofrecer a la sociedad que queremos transformar una fuerza madura y responsable, entendiendo por responsable, quien... ...se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones. No es verdad que hay una esquizofrenia... ...entre el discurso de la pancarta y el discurso de dentro. Es que cuando hacemos el discurso de la pancarta... ...estamos dando soluciones para que cuando estemos dentro... ...sepamos qué decirle al presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...o a la ministra de Justicia o a, a nivel internacional. Si nos mantenemos en esa esquizofrenia... Con un, ...a veces con mala conciencia, a veces con una especie de... ...bueno, no quiero ni pensar... Lo, los sapos que me tengo que tragar. Pues claro que te tienes que tragar sapos. ¿O para qué te creías que venías aquí? ¿Para qué estamos trabajando desde las bases? Estamos trabajando para llegar ahí y desde ahí, no renunciando a nuestros valores, decirle a la gente para qué está lo público. Porque hay una serie de personas muy vulnerables a las que tienes que ayudar no solamente subvencionando, porque también hay que hacerlo, sino desde el diseño de esas políticas públicas que a través de la protesta tratábamos de impugnar. La impugnación está desde la propia gestión ...de lo público. Bueno, pues desde esto... ...nosotros como grandes éxitos... Eh, ...acabamos de presentar... ...la primera ley del Estado... ...de justicia restaurativa y de ejecución penal... ...centrada en la reinserción. Acabamos de presentar... ...la, ley, la primera ley del Estado... De, ...contra los abusos sexuales... ...en el ámbito de la Iglesia... ...que crea una comisión que va a reconocer... ...a esta gente. Estamos parando desahucios, pero desde nuestra propia oficina de víctimas entendiendo el concepto de víctima no con quien sufre un quien sufre un delito, sino quien es víctima de esa injusticia estructural que lleva a los a los desahucios. Esto es lo que os quería transmitir y transmitiros también que para eso hace falta un nivel de articulación institucional como podemos que tenga en cuenta el ámbito autonómico, porque claro, tenemos el ámbito central, imprescindible, Parlamento y Gobierno, tenemos el municipalismo, es lo que estamos tratando aquí, pero por el tipo de, de, de articulación institucional de un Estado como el nuestro, el ámbito autonómico es donde se puede hacer todo esto. Entonces, tenemos que tener también, en cuanto a la articulación propia nuestra una organicidad que nos permita hacer aportaciones, como las estamos haciendo las últimas que hemos hecho de cara a leyes que están saliendo desde nuestra experiencia en la ley concursal o en las ampliaciones del Código Penal o para parar aquella locura de que la, la prisión permanente revisable había que extenderla todavía más, ¿no? Con la prisión permanente revisable hay que acabar y el discurso que podemos hacer es acabar y si desde el Ministerio de Justicia nos dicen que sí, nosotros decimos que no con argumentos jurídicamente bien fundados. A esto me refiero con ocupar ese espacio de la institucionalidad y del Estado, porque somos capaces y porque sí se puede. Ay, mi esker, mi esker Rafa. Eta buruz, da da, el luta Decía Rafa que es muy importante que demostremos madurez. Somos una organización joven y tenemos nuestras limitaciones, pero pues se puede demostrar madurez. Y si algún privilegio tengo yo por lo menos de estar en Madrid, de estar en un grupo parlamentario donde hay gente que es extraordinaria, hay gente que, hay mucha gente mucha juventud en este país que es brillante, pero hay poca gente que sin llegar a los 30 años, siquiera siendo extremadamente joven, tiene una prudencia, una sensatez, un saber estar, una capacidad que le está ganando el respeto de toda la Cámara y es puro talento y es puro futuro de esta organización. Lucía, que viene desde Baleares. Un abrazo fuerte, Lucía. Ánimo. ¡Qué presentación, Roberto! Muchas gracias. <risa> bueno, Es un placer eh, estar hoy aquí y para contaros un poco eh, cómo, cómo lo estamos llevando en Baleares. ¿no? Eh, Podemos en, en Baleares, desde su nacimiento en 2015, ha sido determinante en el rumbo político de los gobiernos a nivel municipal, insular y autonómico. Ahora, además, eh, a diferencia de la pasada legislatura, nosotros gobernamos eh, a nivel autonómico también. Eh, somos eh, una fuerza claramente de, de gobierno y nos hem, hemos asentado las bases para que la ciudadanía nos perciba como, como opción posible de, de gobierno. Y esto no es menor en una tierra en que se ha autoconsiderado siempre muy conservadora. Y desde la transición eh, somos una comunidad pues en que, que hasta el 99 eh, no hubo, digamos, en las islas, una coalición de partidos progresistas eh, que, que intentara revertir las políticas del Partido Popular. Ese primer pacto progresista eh, venía de la mano de un partido bisagra que se llama Unión Mallorquina, que en fin eh, fue condenado y posteriormente disuelto por prácticas corruptas de su ejecutiva, con lo cual los pactos de progreso ha habido, ha habido, pues antes de que entrábamos nosotros dos, y siempre han ido de la mano de, de un partido corrupto. Entonces, el cambio político que supone Podemos en una tierra que ha sido epicentro de la corrupción durante muchísimo tiempo ha significado que en Baleares ya no se roba, y esto no es menor tampoco decirlo. O sea, es que la forma de hacer política en Baleares era de saquear eh, el, el dinero público. ¿no? Entonces, fueron demasiados años de resignación, de, de normalización de, del mafioseo, de, del amiguismo, ¿no? del intercambio de, de favores y nosotros hemos roto con todo eso. No, eh, no sé si os suena un personaje que se llama Jaume Matas, ¿no? 2000, 2003. Eh, ese, ese tipo ¿no? que pasó por el Ministerio de Bienes y Ambiente y, eh, y afrontó el desastre del Prestige sin, sin desanudarse la, la corbata. Eh, bueno, esa, esa victoria de Llanomentas en 2003, después del, del primer pacto de, de progreso, pues al final supuso otra vez eh, la victoria de los poderes, de los poderes económicos ¿no? que les financian las campañas y de, y de esa inercia tradicional eh, que, que veníamos viviendo, ¿no? Esa frase de lo que no es de todos, o sea, lo que es de todos no es de nadie, eh, el hágase, eh, refiriéndose pues, a los megaproyectos de los cuales luego sacaban una comisión eh, para ellos, ¿no? Bueno, con todo eso, la sociedad fue despertando, empezó a haber manifestaciones, manifestaciones públicas y al final fue las desavenencias entre Matas y Munar, ¿no? entre el Partido Popular y Unión Mallorquina, eh, lo que pues acaba eh, en otro pacto de progreso en el que la Unión Mallorquina eh, da apoyo al, al Partido Socialista. ¿no? Eh, a cambio, claro, de mantener sus cuotas de, de saqueo de, del dinero público. Llega la crisis económica en 2008 y eso pues, afecta a todos los sectores ¿no? y, y acaba destruyendo ese, ese gobierno, dando paso a José Ramón Bauza, que ahora es eurodiputado de Ciudadanos, porque aquí... Los carriles de la derecha pues, se van cambiando de uno a otro, ¿no? ya veremos dónde acaba. Y llega con 35 diputados de 59, la mayor representación del Partido Popular en su historia en Baleares. ¿no? Y, y además se presenta como una, como una renovación, ¿no? como esa autoregeneración eh, de, del Partido Popular, separando de las listas electorales a los personajes más eh, corruptos, ¿no? Y gobernó pues, con un estilo muy difícil de diferenciar al de la extrema derecha. Y que pues, el tipo acabó eh, pues sin poder salir de su despacho, abucheado en todos los municipios, odiado incluso dentro de sus propios votantes por pretender abanderar un españolismo isleño que atacaba cualquier rasgo de, de identidad propia. ¿no? Voy. <ríe> vale, vale. Bueno, pues avanzo. Eh... 15M, elecciones 2015, cambian la historia de, de Baleares, ¿no? Y pasamos, el PP pasa de tener su mejor resultado a su peor resultado, y nosotros entramos con una fuerza, una fuerza de, descomunal. Y eso hace que se cree un bloque progresista que que no depende de un partido de carácter clientelar y que permite pues la derogación de las leyes insultantes de, de toda la derecha que veníamos arrastrando de, de Bauzá y se empieza a ver una orientación de avance social que al final acaba siendo la antesala de las leyes estatales eh, de impregnación morada, ¿no? Que llegarían de Unidas Podemos luego al Gobierno de España. Estoy pensando en las leyes de cambio climático, en la ley eh, urbanística, en la transición energ energética, industria, residuos, igualdad, memoria democrática. Por lo tanto, eh, voy a cabo ya, me salto <ríe> todos los logros del Gobierno porque son mogollón. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, también tenemos una empresa pública de energía, ¿no? y, y eso. Hablaba con unos compañeros que han estado trabajando en este tema que somos referente en, en, en eso. Entonces, yo a pesar, a pesar de que nuestro contexto es, es diferente al de, al de muchos territorios, siendo fuerza de gobierno, con presencia y experiencia parlamentaria, tenemos los mismos retos que ha señalado Liliza al principio. Y el esfuerzo ahora debe ir dirigido a las bases y a sentar eh, lo municipal, arraigar realmente esta organización en lo municipal y que la gente cuando piense en Podemos tenga una cara reconocible en su pueblo, en su municipio, en su ciudad. Así que nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lucía y disculpar que, que tengamos que ser tan breves pero es que... Hay que ir pronto a comer y hay que funcionar con puntualidad alemana. Bueno, eh, estos días estamos viendo unas cosas absolutamente tristes y lamentables. Lo que hemos visto suceder en la frontera entre, entre Nador y, y Melilla ha sido algo absolutamente repugnante para, para el ser humano. Es algo intolerable, algo vergonzoso, no lo vamos a permitir, nunca no vamos a tolerar palabras como las que hemos oído, jamás. Y sin embargo hay personas de la sociedad civil, hay personas de las instituciones, hay bomberos, hay Cruz Roja y hay incluso guardias civiles que están allí ayudando a la gente y salvando vidas, y salvando vidas de gente que tiene derecho a vivir y que tiene derecho, que se lo hemos reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a huir de su país y que tenemos que recibirles. Y aquí tenemos a una persona que realmente, yo he visto muchas cosas en mi vida, pero jamás hubiese pensado que pudiera ir por las calles de Bilbao y que la gente le fuera felicitando a un guardia civil, así que ya después de esto lo hemos visto todo. Adelante, Juan Antonio. Muchas gracias. Es verdad que me pasó ayer a salir del hotel, me conoció una señora y me, bueno, me saludó. ¿no? Eh, bueno, buenas tardes. Eh, yo que vengo de, de Andalucía, que es un, un territorio pues Tan, tan extenso y tan diverso a la vez. Nosotros cuando hablamos de país, es que aquello, imaginaros ¿no? Con la campaña electoral, ir desde Huelva hasta Almería son cinco horas. Llegó antes a Bruselas en un avión, ¿no? O sea, porque aquí encima no tenemos avión, ¿no? Entonces, después de este proceso electoral, ahora lo que toca es una reflexión y análisis sin fustigarnos. Que a nosotros algunas veces nos gusta un poquito, no, hay, no hace falta, ¿no? Hay que hacer un análisis serio, un análisis un análisis riguroso, y hay que hacerlo siempre, cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien también, porque si no, si cuando las cosas van bien, pues te sube un poquito, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis y, un, y, una, y, una, y una reflexión, ¿no? Sobre Andalucía, bueno, pues podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Fijaros, hay un dato, voy a dar un dato, ¿no? Eh, si la izquierda hubiese ido de verdad unida, eh, hubiésemos tenido 14 diputados, incluso 15, porque el de Huelva se quedó a muy poquito de salir, 15 diputados. En las últimas elecciones tuvimos 17. O sea, nos hubiésemos quedado muy parecidos. Que dice que al final la gente eh, sigue apostando por nosotros. Lo que pasa que bueno cuando las cosas no se hacen bien, cuando los procesos de sumar bueno, pues no se hacen bien, pues a lo mejor tenemos que hacer una reflexión de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Ese es el primer dato, ¿no? Después, una cosa importante, ¿no? Claro, ¿de dónde venimos y de dónde vamos? Yo creo que todos sabemos de dónde venimos, lo que hemos conseguido, lo difícil que ha sido, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de, de las cloacas del Estado, es decir, es que había eh, instituciones que ponían a policías, especialmente en este caso a policías, a espiar, a intentar, a intentar acabar con el adversario político. Nos podemos acordar de del informe PISA, Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, que lo que pasa que, bueno, afortunadamente también, porque si no estaríamos todo el día sufriendo, ¿no? Pero, en fin, hemos pasado muchísimas dificultades. Hoy, por ejemplo, o, sea, o ayer, ¿no? Se, se conocía que se le había archivado eh, un proceso judicial a Dacolau. Pero es que es el noveno ya, es que es el noveno, es que Pablo Iglesias tiene igual 16 o 17 causas, es decir, que lo, que, que lo nuestro es realmente de, de héroes, ¿no? que estemos aquí todavía. Lo que hemos conseguido en este país, es decir, los cambios, yo no voy a entrar con todas las leyes, con todos lo, los diputados, ¿no? en Andalucía, en el caso de Andalucía, todavía seguimos conservando... Eh, un ayuntamiento de aquellos que se sumó al cambio, en el caso de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Y además con mayoría eh, prácticamente absoluta, ¿no? es decir, eso es, eso viene del movimiento de Podemos, ¿no? Una cosa. Eh, acordaros de aquella frase de ni son todos los que están ni están todos los que son. ¿no? bueno, pues en Podemos ahora sí son todos los que están, porque hemos pasado esa en fin, esa travesía desde cuando empezamos, y además todos conocéis a gente que ya no aparecen. Yo me acuerdo del primer, en 2015, cuando yo entré en política, eh, que había gente que venía con el currículo bajo el brazo. Eso, yo eso lo he vivido, ¿eh? Entonces, claro, cuando ya alguno veía que, bueno, aquí no hay nada que hacer. Entonces, y ahora estamos... Lo, la gente que está ahora es de verdad. Esta gente no viene por nada. Esta gente viene a currar, a, a perder dinero suyo de tal, a pegar carteles. Y, en fin, yo ahora que he estado en Andalucía, pues... Bueno, la campaña, la precampaña, las, las, la, las primarias, me, me he recorrido toda Andalucía, he tenido la oportunidad de, de, de hablar con los militantes, con toda la gente, y tenemos una militancia eh, maravillosa, porque mmm, construir un partido, es que es verdad, construir, construir un partido no es nada fácil, y nosotros lo hemos tenido mucho más difícil con lo que he dicho antes, con las croacas, con los medios de, comuni de comunicación siempre en contra, con los procesos judiciales en contra. Es, decir, es muy complicado. Entonces, venimos, bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas, hemos cambiado el, el, el movimiento tal como empezó eh, Podemos, convertido en, en partido político. Yo creo que es uno de los movimientos y partido político más importantes que más ha, tra ha transformado en menos tiempo. ...en este país que más transformaciones ha hecho... No si habíamos ...había una parte de la sociedad española que estaba huérfana... ...que estaba eh, harta ya de los partidos de, de siempre... ...de toda la vida, de la profesionalización de la política... de los ...del carguillo, de no sé cuánto y tal... ...y bueno, hemos llegado y llegamos eh, Podemos sin mochila... ...sin deberle dinero a nadie, sin pedir favores y tal... ...y hemos cambiado, hemos, en fin, acordaros en, en aquellos inicios... Cuando se decía, que ustedes no sabéis gestionar una cosa en la oposición, hemos demostrado que sabemos gestionar. Y por mucho que nos digan, porque nos, quieren, nos repiten muchas veces que estáis muertos, que no sé cuánto, la, la marca Podemos está más viva que nunca. Además, os lo puedo decir porque lo vivió en Andalucía. Y cuidado con crear todos los días cosas nuevas. Es importante crear cosas nuevas, pero cada tres años no se puede hacer algo nuevo. Es decir, las cosas hay que dejarlas mmm, madurar como los vinos, mejorarlo, hacer cosas. Pero todos los días no nos podemos inventar cosas. En fin, hay que... no sé si me explico. ¿no? Entonces, eso es importante. Yo cuando en Andalucía, por ejemplo, con el proceso que hemos hecho, había muchísima gente preguntando, ¿dónde está Podemos, la marca? Es decir, quiero decir que ahí donde se ve también que... La marca eh, está en valor, la gente, si no ve Podemos, yo, bueno, cuidado que está aquí no está Podemos, porque la gente confía en Podemos y sabe que la gente de Podemos no, no le traiciona, está eh, pensando en cómo gestionar con un escudo social, cuando la etapa de Rajoy se le daba 60 mil millones a los bancos, todos los, los rollos eso, ¿no? Y la, la otra parte, ¿dónde vamos? Bueno, donde quiera la militancia y donde queramos todo, pero sumar por sumar, no. Es decir, que doy dos son cuatro, ya lo sabemos, pero ¿para qué y cómo? ¿Para qué y cómo? Y yo eh, creo que algo que es muy importante es eh, ya no solo la generosidad, sino también en los cuidados entre las organizaciones, las personas, que esto, que sea sumar en torno a un proyecto. Eh, es verdad que lo que es el proye un proyecto electoral, por ejemplo, entre muchos partidos políticos, entre muchas, vamos a tener pocas dificultades, porque prácticamente eh, hemos estado todos en el mismo sitio, el que no viene de Izquierda Unida viene de Podemos, el que no viene de Podemos, el que está en más país eh, o más Andalucía, antes estaba en Podemos, y, eh, hemos defendido lo mismo. Yo he votado a Teresa Rodríguez, ella me ha votado a mí, en un momento de la historia, es decir, venimos todos del mismo sitio, y hemos defendido el mismo proyecto, por tanto, el proyecto no es el problema. El problema es que también tenemos que tener, te, tenemos que, que, que no hacer lo mismo que ya se ha hecho, de lo que la gente huía. De lo que la gente huía. Es decir, la militancia no es para venir un día y meterle una charla. Es también para preguntarle quién quiere tú que sea tu candidato, tu candidata. Esto ya de poner adeo y cosas de esas. Es que para eso no hemos venido a la política, y lo digo de verdad, es decir, yo no tengo ni grandes ambiciones políticas, en fin, eh, soy un, un picoleto humilde, que estoy aquí para aportar mi granito de arena y ya está, pero mm, para venir aquí o para hacer lo mismo que ya se ha hecho antes, no. Generosidad, cuidarnos eh, y poner por encima los intereses de todos. No de unos pocos, si no, no se suma. Si no, no es ampliar, es estrechar yo creo que ese es el mensaje básicamente, porque ya me he comido los 10 minutos y hasta aquí este hombre mirándome como un guardia civil ahí, eh. así que así que de verdad que acabo con esto ¿no? yo, yo creo que en la, en la segunda fase como se quiera decir, o proceso lo que sea, tenemos que estar todos, tenemos que soñar tenemos que empujar tenemos que creernos lo que somos y lo que hemos sido capaces, que nunca se nos olvide, que podemos transformar muchas cosas en este país. Y por eso mucha gente o muchos partidos nos tienen tantas ganas, tantos bancos, tantos jueces, por eso nos quieren quitar del medio. Porque al final, si en tu vida no pasa nada, si no comete errores, si no, al final es porque si, si tu vida es plana, y tu, el problema lo tengo yo. ¿no? Pero cuando pasan cosas, bueno pues el momento es de reflexionar, de analizar y de, y de mirar al futuro. Así que, bueno, eh, encantado de estar aquí en Euskadi. Mucho sol. Esto es como Cádiz, pero un poquito más verde. Un poquito más verde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, por, por haberte dado la paliza y por estar aquí acompañándonos. Y bueno, qué decir de... De Euskadi, ¿no? Pues os acordáis, ahora tenemos unas nuevas elecciones municipales, os acordáis cuando arrancamos las primeras elecciones municipales, que también son elecciones forales aquí, ¿eh? os acordáis cómo las arrancamos con aquellas dificultades, con aquel señor secretario político que teníamos, que nos lideraba en aquella época y que tiene, que tiene tanta facilidad de palabra, que habla tan bien, y que se empeñaba en que no nos presentáramos a las forales con el nombre de Podemos... Dimos bastante guerra. Allí hicimos varios viajes a Madrid, salimos con la nuestra y allí nos presentamos. Me acuerdo la primera entrevista en la en ETV. ¿eh? dice no, es que lo del quinto espacio ya no lo vais a poder recuperar. Eso era una cosa de Euskadi, esquerra y de Esquerra tú. Digo, yo no he dado el paso a la política para ser el quinto espacio. Yo quiero ser el primer espacio. Y lo vamos a ser. Y efectivamente, muy poquito más adelante... Allí estábamos sacando 150.000 votos en las elecciones forales vascas. Allí vino a acompañarnos, como han venido hoy, vino un amigo de, de Galicia, que estaba en aquel momento liderando, y vino aquí y dice, lo tenéis muy difícil aquí, porque claro, hay que reconocer que el PNV hace las cosas bien, porque claro, es que ha creado el cooperativismo, esto, lo otro, digo... Oígame usted, oígame usted, ¿qué demonios de cooperativismo tiene que ver con el PNV? El cooperativismo lo crearon no en Mondragón, sino en Eibar en el año 1920, los obreros socialistas que crearon la fábrica Alfa. Eso es lo que ha creado este país, lo que ha creado la gente trabajadora, la gente de a pie, la gente de izquierdas. El PNV en lo que es hábil es en ponerse las medallas y en que los demás de otros territorios se crean que lo han hecho ellos. No han hecho nada, aquí lo ha hecho todo la gente de a pie y la gente de abajo, todo, todo. Ahí sacamos 150.000 votos, pero no estábamos todavía arriba, todavía teníamos que ir más arriba. ¿eh? Y ahí llegamos unos meses más adelante, de la mano de Pablo Iglesias, a ganarle al PNV no por una vez, sino por dos, en el 2015 y en el 2016. Y solo os voy a decir una cosa si realmente nos lo creemos, si nos lo tomamos en serio, le vamos a ganar por tercera vez con Yolanda Díaz, se lo vamos a ganar lo podemos ganar, lo podemos hacer, está en nuestras manos, está en nuestras manos y de vosotras y de vosotros quienes seáis pesimistas, quienes vengáis aquí con lloriqueos, con quejas, diciendo las dificultades que hay, conmigo no tenéis nada que hablar, a mí el que venga que venga para ver cómo le vamos a ganar las próximas elecciones al PNV y cómo vamos a ganar este, este país para la gente que se lo merece, para el cooperativismo para los obreros, para las izquierdas y para nuestra gente, para la gente de nuestro país. El que quiera llorar, que vaya a otro sitio. Aquí venimos a ganar. Aurrera. Bueno. Hay falta de. un Compañeros y compañeros, creo que todavía nos quedan un par de minutos. Si tenéis paciencia antes de comer, pues eh, podríamos pedir un par de intervenciones de personas del público a poder ser pues eh, la gente que tenga algo que decir, que sea muy escueta y que estén centradas, por favor, en cómo vamos a avanzar en las próximas municipales, que es nuestro objetivo y es para lo que estamos. Nada de chapas. ¿Cómo vamos a prosperar en las próximas municipales? ¿Cómo vamos a ganar fuerza, energía y cómo le vamos a demostrar cómo somos a la gente del BNV y que aprendan de nosotras. Venga, adelante. ¿Alguna mano por ahí que quiera aportar algo? Verso Batbotaco. Va, Bota va. el aburre, eh. San Fermín, kayak, Baño, Lenago, Birchengare, La Quejanan, Gasteluetera, Duerry, Araba marka, en marca, Araba saspi alaba, Euskal Herria osoan, Bizkaikoekin mendibat dugu, Bi artean corbea, Bi artean gorbea. Pirinioeta nio eta da kaurkauean. El carlanean katalanekin, argitu dugu gagua Bide luzea lucea dugu aurrean, kejanan bertan asita aro berribat dago el mugan gora euska diaska Aurea Rafa, también esker, y a ja, veces baten teniendo una idea laura y es y y la Basteco, Venga, veste por vos la burtchua y ahorre el hortig. Porque este va si ahorre. Se os ha ido buena Volta a este. Buenas. Eh, yo creo que sería... Buenas. Yo creo que sería importante fortalecer la parte ganadera y... y porque sería... Nos pre prevendría de incendios, ayudaría al medio ambiente al trabajar con el kilómetro cero y sería eh, respetar un trabajo milenario que nos ha ayudado siempre, incluso en, en temas de crisis. Muchas gracias. Importantísimo, compañeras y compañeros. Todos sabemos que si algo somos todos es como mínimo nietos o bisnietos de de campesinos, no de baserritarras, de gente que ha trabajado la tierra, que ha creado la tierra, no de esos que se ponen esos, esos fachalecos y esas cositas y van a sacarse una foto delante de una vaca, ¿no? Nosotros ya sabemos, ya sabemos lo que es ese mundo porque todos venimos de ahí y todos tenemos las manos de haber trabajado y conocemos el campo, lo vivimos y lo sentimos. ¿eh? Así que de eso poco nos van a enseñar la, la, los señoritos de la derecha. Y efectivamente... Te... Venga, adelante Lucía. Es que en Baleares llevamos agricultura y ganadería. <risa> Entonces, eh, bueno, yo creo que, que esto hasta el Ministerio de Agricultura nos reconoce que, que nos hemos ganado el sector. O sea, hemos conseguido que, que el sector primario en Baleares sea rentable y lo hemos conseguido gracias al reconocimiento de la insularidad, que es un derecho que, que teníamos pero que nos estaba ejerciendo en, en la PAC. Esto ha sido una negociación muy dura y lo hemos conseguido. Durante la pandemia... <risa> Es madre de la concha, efectivamente, madre de la concha. Eh, durante la pandemia también hicimos compras eh, públicas de, de alimentos del sector primario para destinarlos a bancos de, de alimentos, o sea, todo ese excedente que no se estaba pudiendo vender, eso lo, lo, lo dimos a bancos de, de alimentos y a y asociaciones que, que reparten a alimentos. Eh, hemos hecho una devolución del patrimonio de cámaras agrarias de las islas, confiscado durante el franquismo. Y, y sobre todo tenemos al sector muy contento o sea ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista eh, que además no son asociaciones digamos muy de izquierda algunas o sea pues hasta pues a esta, hasta esas asociaciones no nos reconocen el trabajo que estamos haciendo así que podemos estar muy orgullosas de, de cómo trabajamos en ese sector Y además es importante saber valorar el trabajo, ¿no? Porque el grupo parlamentario de Unidas Podemos es el que ha conseguido la prohibición de la venta a pérdidas, quiero decir, el mayor problema que tiene, que tiene nuestro campo, aunque aunque otra, aunque otra gente se ponga banderas, realmente son diputadas, eh, alguna mujer valiente que ha dado mucha guerra, mucha guerra hasta, hasta reventar la paciencia del PSOE y ha conseguido salirse con, adelante con la prohibición de venta a pérdidas. Así que nada de que, precisamente mucho de que enorgullecerse por nuestra parte. ¿Alguna última consideración antes de que, de que abramos para comer? Adelante. Sí. Eh, bueno, yo empecé con Podemos desde el principio, me desengañé con todas las cosas que pasamos y ahora estamos los que, los que somos. Y, y ahora que estamos los que somos, quiero que desde los ayuntamientos, que es la parte más baja, podamos llegar a la gente a la que desde los de las altas esferas, desde las instituciones, les han comido el coco con que Podemos somos los manos los venezolanos, los corruptos, los de no sé qué, los de no sé cuántos, y que se enteren de que todas estas cosas que hemos hecho, las hemos hecho nosotros, porque la gente no lo sabe. No lo sabe. Tenemos que ir a cada asociación, a cada vecino y decirle, esto lo tienes porque lo he sacado yo, no por lo que te venden en la tele ni por lo que te venden en los periódicos. Porque al final, en la gente de la calle, en el, en el vecino, lo que queda es la idea de Venezuela, Iglesias, no sé qué y no sé cuántos. No, tenemos que decirle esto, lo que estamos haciendo en las instituciones. Lo que estamos consiguiendo en el nivel agrario, en el nivel de justicia, eso se lo tenemos que decir. El salario, la gente no se entera de que el salario mínimo interprofesional lo tenemos gracias a nosotros. Cada vecino tiene que saber que somos nosotros. No hablarles del sexo de los ángeles, sino de lo que hemos hecho de verdad. Bueno, pues, pues si os parece ya, Juan Antonio tiene, le hace ilusión contestarte, Rafa, también. Eh, bueno, cerramos. Habláis los tres, Lucía. Respondéis y yo creo que ya nos podemos perdonar un poco, indultar un poquito y, y prepararnos ya para, para ir a comer y a, y a charlar, y a, bueno, a abrazarnos y a darnos la solidaridad, la solidaridad y la fraternidad que necesitamos. Venga, aurrera Dale, Rafa. Muy breve, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón del mundo. ¿no? Podemos incluso le damos excesiva importancia, por ejemplo, a las redes sociales, y después gente como mi madre, por ejemplo, y como mucha gente que, que, que no sabe nada. Entonces, al final, es que lo has dicho perfectamente, es decir, hay que patear, hay que hablar con la gente, hay que explicarles las cosas. Tenemos el problema de los medios de comunicación, eso no lo vamos a solucionar. Es decir, van a seguir saliendo cosas de Venezuela, inventándose, no sé cuánto, todo, todo. Yo creo que has dado con la clave, hay que patear. Ir a la gente, explicárselo. Que la gente escuche. La gente no es tonta, también es verdad. Y tampoco pensemos que, que la gente al final sabe de dónde vienen las cosas, ¿no? o sea, la gente lee un poco. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que hacer un sobreesfuerzo, porque nosotros, bueno, si tú miras el Partido Socialista, pues tienen tienen el, el subdelegado del gobierno con 15 liberados. El director de no sé cuánto, con 15 liberados. El ministro no sé cuánto... Decir, nosotros no tenemos esos recursos. Y eso son... Porque son recursos, es dinero, muchas veces. Todo esto a nosotros nos cuesta mucho sacrificio. Esto cualquier otro partido de, de los de siempre... Pues, esto pues Venga, que venga uno y toma. tal, Y nosotros no tenemos eso. Como decía yo antes, muchas veces perdemos dinero. Te vas allí, vas al pueblo de al lado, te tomas un café, tienes que invitar a uno. No, pero es verdad, pero al final tenemos que hacer esa pedagogía y recorrer los barrios y hablar mucho con la gente, resumiendo además que se nos entienda, dejémonos de rollo de geopolítica y cosas de esa que no se entiende recibo de la luz como esto, de las cositas claras, que es lo que quiere escuchar la gente sí. cuando, cuando has hablado, eh, lo, he, lo he vinculado con lo que decía Roberto de que no queremos que nos vengan con lloros yo creo que conociendo a Alberto quería decir, sí, que, que, nos sepamos, que nos sepamos llorar unas a otras, que nos sepamos cuidar, que nos sepamos reconocer las debilidades y las, y, y las necesidades de cuidado. Estoy seguro que estaba diciendo eso. Y lo que estaba diciendo también... No, no, no, pero es que lo que estaba diciendo también es que la fortaleza tiene como una de sus expresiones la generosidad. Y... El, los, los llantos que creo que no nos hacen ningún bien es los análisis de lo que ha transcurrido desde aquellas épocas doradas hasta ahora en clave de esto es la prensa, estas es las cloacas, esto es que le tienen engañado a la gente. Miremonos a nosotras mismas, miremonos lo que tenemos que cambiar, apostemos por la transversalidad juntémonos con otras gentes desengañadas o que estaban en otros sitios y mostremos a través de esa capacidad de generosidad que es un atributo de la fortaleza, de la asertividad, de quien dice esto se ha conseguido por la pelea, demostremos que tenemos la capacidad de transformarnos a nosotras mismas para transformar la sociedad. Es desde ahí, desde donde no renunciaremos a un terreno que es el nuestro y es desde donde tendremos la capacidad para hacer todo aquello que, que esta organización merece, que, que acabe haciéndose. Yo poco, poco más que, que añadir, creo que, que, el, que en Navarra acaban de lograrlo. Quiero decir, ahí tenemos un, un precedente de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo tienen que ser los procesos, que lo importante es el proceso. Que, que no podemos estar pensando en cuál tiene que ser el modelo final de, de, de lo que tenemos que construir de aquí a un año, que esto se construye a, a base de, de hacer unos planteamientos políticos y articulándolo con los perfiles eh, políticos que, que podamos ir construyendo desde la organización, pero contando siempre también con, con la sociedad civil. Así que, a por ello. Muy bien, pues nada, pues yo cerraría... Cerraría, creo que se puede ser alegre, se puede ser optimista, se puede tener energía y a la vez cuidar a la gente, como bien decían. Así que creo que es fundamental que nos cuidemos, que nos queramos, que nos abracemos y que sepamos reencontrarnos en estos sitios y saber que somos, al final, al cabo, y hermanas y hermanas y que si no estamos juntos somos extremadamente débiles. Así que vamos a coger energía con la comida y vamos a seguir disfrutando este día tan precioso. Mi izquierda, Norieta, Torresana. Venga,